Um, hi, my name is Rodolfo Ramos, uh, estamos en la intersección uh, Pierce Street, uh, uh, estamos en Terra California. Hay unas cosas que están pasando aquí en esta ciudad como nuestras, nuestros niños están creciendo con, con problemas de, como de puede ser de basura o lo que sea, uh, no hay muchas cosas que hacer aquí, so, como te diría bien que hubiera youth centers o cosas así por experiencia yo creciendo aquí siempre buscaba muchas cosas que hacer o en qué puede poner mi tiempo y, y no, nunca había nunca vieron nada pero pues así pues así crece uno ahorita y pues eh, no hay muchos lugares donde pueden ir los niños o que sea una de las cosas que también está pasando aquí es de la basura la, no tienen aquí mucho la basura no será porque estamos a una gran distancia de las ciudades donde pues como puede decirse puede haber más dinero lo que sea pero aquí nuestros niños están creciendo como, se llena la basura, se tira, entiendes, con el poquito esfuerzo que hemos, que hemos hecho aquí, hemos logrado cosas como las que tenemos aquí y ayudado mucho a nuestra juventud, um, uh, como estaba un tema también es de la luz o las paradas de, trans, de transporte como aquí se llama Zambos. aquí como pueden ver es un lugar donde hay mucha gente donde estamos, bueno, nos tenemos que mover o hacer cosas Um, tuviera bien que hubiera una parada de autobús para los niños que puedan llevar, quizás puedan ir, a una, ir al colegio, lo que sea, y eso pues, sinceramente nos para de, de seguir adelante, ¿me entiendes? Porque el transporte es mucho, tiene mucho que ver, o el tiempo de nuestras cosas. Um, un ejemplo que sería bueno para los territorios de basura es como este Sang que está aquí, ¿verdad? Dicen, por favor no tira basura en este bote. Tienen el bote de enfrente, Vargas Movo, no, Básicamente, el bote que tenemos nosotros se encuentra por allá, que en unos cuantos minutos lo voy a enseñar. Pero estamos restringidos a nomás tirar basura, allá cuando se está tirando la basura, ¿sí me entiendes? Y la basura, es tanta basura que vuela en nuestras calles o nosotros donde vivimos, y es algo que puede afectar mucho a nuestros niños, ya sea de salud o simplemente el hecho de crecer alrededor de eso, ¿me entiendes? Y pues pasar algo positivo será mejor tener más higiene o simplemente lo, las cosas más básicas para pa estar viviendo y crecer, o sea, positivamente. Um, otra cosa es de el agua también. El agua por acá, o sea, no es no sale muy limpia que digamos, o sea, en veces a tierra, tierra o lo que sea, y era algo que usamos para bañarnos, para lavar nuestra ropa, o, o incluso la gente también ves para tomar. Y eso es lo que no está bien, ¿me entiendes? Y muchos detalles este acá es donde está nuestro bote de basura que se encuentra acá y es este el único aquí lo compartimos con 12 familias más y salvo que todo más o menos agregándole pero es mucha mucha gente para nomás tener un bote de basura aquí es el frente de, de nuestro humilde parque donde vivimos uh, algo que vengo es de traer bien tener trae una parada porque son dos percaderos juntos, son muchos niños aquí y no hay nada más por donde puedan jugar, o sea, está ahí, está aquí al el frente y está la carretera. Y es algo que es un riesgo también para nuestros niños y si X causa, llegan a pasar algo y mira, aquí la carretera son 50 millas por hora. dudo que puedan parar en un donde está muy oscuro por los niños. Um, pero sí, pero son muchas cosas que tenemos que arreglar. Y ya, muchas gracias por su tiempo.